El ministerio El Shaddai Media Productions Inc. en unión a la iglesia cristiana reformada Logos en Bayamón, Puerto Rico se complace en presentarles esta programación hablando la verdad bíblica. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5.39 Así que ante ustedes su anfitrión el pastor Héctor Orlandi. <música> Diga y Dios te guarde en esta tarde, noche, mañana del Señor Donde quiera que nos estén escuchando Damos gracias al Señor porque podemos estar en otro programa más de Hablando la Verdad Bíblica Estuvimos algunas semanas que no pudimos hacer el programa por cuestiones de trabajo Luego eh, la emisora tuvo una, una semana cerrada Pero hoy estamos aquí eh, Para continuar haciendo el estudio bíblico Y eh, terminando, tratando de terminar eh, la, la epístola a los hebreos Hoy vamos a ir al capítulo 12 Así que eh, pedimos a los hermanos que en la medida que se vayan eh, conectando con la radio Si pueden me dejan un mensajito en el chat para saber que están ahí eh, Saludamos también a todos los programadores de, de Radio ONS Esperando que Dios los guarde, los bendiga Y que siempre su ministerio sigan hacia adelante enseñando siempre la verdad bíblica hay un, un movimiento eh, de, de, de apóstoles y todo eso que está afectando muchísimo a la iglesia eh, y a mí pues al igual también que, que muchos pastores pues nos da mucha tristeza el saber que hay personas que llaman a todos los pastores que son oportunistas, ladrones etcétera, etcétera simplemente porque tenemos dentro de, de la iglesia también hay falsos apóstoles falsos profetas falsos pastores que lo que hacen es engrosando sus arcas a cuesta de los hermanos que, que, que van a las iglesias con la idea de, de buscar de Dios, pero sin embargo lo que encuentran allí es engaño tras engaño. Y tenemos que orar por la iglesia de, de, de Señor Jesucristo que está metida en estos sitios, para que ellos puedan darse cuenta del error donde están y salir. Hay muchísimas iglesias de sana doctrina, muchísimas, pero lamentablemente quizás no son no son las más las más famosas eh, no son las que en muchas ocasiones tienen grandes ministerios y grandes templos quizás están metidas en algún sitio, en algún barrio en algún pueblo y, y hay mucha eh, honradez en la predicación y mucha verdad eh, a veces que las personas buscan iglesias donde ellos puedan sentirse cómodos y ese es el problema, esto no se trata de sentimientos, esto se trata de la verdad bíblica, el problema de la iglesia en la actualidad es que busca siempre la comodidad y la comodidad no necesariamente quiere decir que estén en una iglesia donde la doctrina sea correcta, es por eso que nosotros nos hemos dado la tarea de estudiar la escritura versículo por versículo para poder desengranar todos los misterios que Dios tiene en su palabra y transmitirlo a todos ustedes para que ustedes puedan también, también ser educados en la, en la vida cristiana eh, precisamente estamos hablando, eh, acabamos de, de, de, de estudiar el capítulo 11 y si usted viera qué muchas cosas raras se dicen cuando se estudia ese capítulo y nosotros aprendimos aquí de que la fe verdadera obedece la palabra de Dios la obedece el problema es que a veces la palabra de Dios dice unas cosas que a nosotros no nos gusta y entonces buscamos la manera de zafarnos de eso te podrás zafar de eso pero de esa verdad nadie te despinta la verdad de Dios está plasmada en la escritura y y en estos tiempos que hay tantas religiones extrañas ¿no? y aún las iglesias evangélicas que han abrazado todo lo que se llame la ideología de género, eh, poniendo en sus púlpitos a personas con pecados que, que la Biblia condena, la Biblia llama a la homosexualidad le dice que es un pecado que apesta apesta, apesta a Dios entonces lamentablemente para ellos eso es bueno y, si, y la iglesia muchas de ellas, usted las ve llenas llenas los, los falsos maestros de la prosperidad sencillamente no se atreven denunciar el pecado ¿sabe por qué? porque entonces se le cae el dinero que ellos tienen ahí porque todo lo usa para engrosar sus arcas para tener carros de, de marca europea para vivir en mansiones a costa de los hermanos ingenuos que están ahí entonces es lamentable de verdad es lamentable que el pueblo de Dios sea tan analfabeto bíblico por no pasar trabajo, por no ir a los estudios bíblicos por no cuestionar si sí, usted tiene derecho a cuestionar cuestione a su pastor, cuestione su eh, su ya, apóstol entre comillas cuestionelo si usted entiende que hay algo que él ha dicho que está mal, si usted entiende que hay algo que yo digo que está mal, sencillamente usted lo que debe hacer es me escribe y me dice, mire pastor, yo creo que esto no es así por esto, por esto y por esto. Y si usted tiene la razón, lo decimos públicamente. No hay problema. Y yo me corrijo. Pero no pretendan aceptar todo como bueno o sea, tenemos que ser como los, los cristianos de Berea los cristianos de Berea se fueron para sus casas a ver si lo que decía Pablo era verdad déjame ver si lo que este hombre dice es cierto ¿Eh? entonces tenemos que tener ese espíritu el espíritu de indagar, de buscar más allá, de cuestionar cuando dijeron algo del público, no, del púlpito, no lo aceptemos como verdad, simplemente porque lo dijo el pastor o lo dijo un líder. O lo dijo, no. Cuestiónelo. Si usted tiene duda, cuestiónelo. Si esa persona le dice a usted que usted no debe cuestionar al siervo de Dios, como muchos se llaman, salga de esa iglesia. Porque honestamente, esa persona no merece no merece que usted esté ahí entonces eh, miren, lo cierto es que cuando miramos todos los excesos todos los excesos que tiene la iglesia evangélica hoy día esto le rompe nos rompe el corazón imagínense Dios como debe estarse sintiendo están metidos en el error y piensan que es la verdad miren el otro día yo estoy viendo un video y hay esta persona que que alegadamente alegadamente por el porque era una manifestación del Espíritu Santo. El, el hombre estaba caminando en cuatro patas. Como si él fuera un, un perro. Ah, no, que esa es la manifestación del Espíritu. Pero ¿qué es eso? ¿Dónde está el sentido común? Busquen la Biblia. En la Biblia busque. Si en la, igle en la iglesia del primer siglo había ese desorden. No No Mire, para usted Recuerde algo Para usted ser lleno del Espíritu Santo Tiene que ser lleno de la Palabra de Dios Eso no no es como lo plantean por ahí Vamos a la Biblia Vamos a ver primero y después leemos el pasaje que tenemos para el día de hoy Busca su Biblia en Hebreos capítulo 12 12 Vamos a ver Padre eterno, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios clemente Lento para la ira, pero grande en misericordia y en clemencia Delante de tu presencia, mi buen Dios Estoy y te doy gracias Gracias Señor Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos Padre mío y Señor mío. Que al comenzar este estudio bíblico. Tu presencia esté. En cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu Señor pueda dirigirnos. De una manera eficaz. Para así poder entender a cabalidad. Lo que tú tienes plasmado en la Escritura bendiciones porque todo lo que tú haces es bueno y para siempre es tu misericordia te lo pedimos en el nombre de jesucristo a quien damos toda la gloria toda la honra por los siglos de los siglos y el pueblo de dios dice amén hebreos 12 los primeros dos versículos vamos a leerlo dice por tanto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 y se sentó a la diestra del trono de Dios la palabra testigos aquí se traduce o, o viene de la palabra mártir en el griego, mártir estas personas nos dan testimonio de que Dios nos dará la victoria Dios ha dado testimonio de ellos y ahora nos dan testimonio a nosotros. Los versículos del capítulo 11 si, si nosotros nos acordamos, ¿verdad? Podemos leer algunos de esos versículos para que nosotros podamos entender a cabalidad el, el trasfondo, el trasfondo, el trasfondo te, teológico de esto. El autor de los Hebreos nos viene hablando de que la, la, la fe, en primer lugar, la, la fe capacita al creyente, capacita al creyente, y lo capacita para poder entender lo que Dios hace, y para ver lo que otros no pueden ver. La, la, la fe, hermano, nos capacita para hacer, lo que los otros no pueden hacer ahora esto no quiere decir que somos superhombres esto lo que quiere decir es que la fe verdadera, la bíblica lo repito por una vez es obediencia plena a la palabra de Dios a pesar de la circunstancia y de las consecuencias de ejercer esa fe ahora la fe, no, la fe bíblica no es meramente creer no es meramente creer decir no yo creo que mañana va a salir todo bien o yo creo tengo fe de que mañana las cosas van a ir mejor no la fe verdadera la fe verdadera la bíblica es obediencia a la palabra de Dios es que si las cosas me salen mal yo sigo adorando a Dios si me salen bien, gloria a Dios ¿Lo ve? el mundo hermano no puede comprender que la validez de, de la fe depende de su objeto y el objeto de nuestra fe es Dios no se puede tener fe en la fe el objeto de esa fe tiene que ser Dios la fe no es un sentimiento que nosotros fabricamos sino nuestra respuesta total a lo que Dios nos ha revelado en su palabra ve, ve la, la diferencia de lo que enseñan por ahí a lo que la Biblia enseña entonces el autor de Hebreo nos dice en los versículos del 4 al 40 nos comienza a decir la fe, que la fe es una fe que adoran y da el ejemplo de Abel la fe que anda, la fe de No, la fe que obra, la fe de Noé eh, la fe que, que todo le espera, los patriarcas. Y, y, y, y la Biblia nos habla de Abraham y Sara, tuvieron que esperar 25 años para el cumplimiento de la promesa. 25 años y Dios no salvó la tierra, eh, eh, no salvó la nación estando en la tierra de Egipto, después Moisés la, liber, la libertó de Egipto, pero tuvieron que pasar por el desierto, el problema es que mucha gente no le gusta esperar. ¿eh? como no le gusta esperar, ahí es donde muchas personas se aprovechan de ello, miren, hay personas que tienen problemas económicos, ¿no? entonces viene uno de esos pseudoapóstoles, apóstoles, pseudo pastores y le dice pacta con Dios, porque este año va a ser el año de la bendición, pacta con Dios y pacta con Dios sabe lo que es, que tiene que dejarle su dinero allí, porque ellos quieren las cosas rápido y dicen, este es el año que yo voy a hacer rico o este es el año que yo me voy a sanar oh. ¡no! no la fe verdadera espera el cumplimiento de los propósitos de Dios en su tiempo no en el tiempo de nosotros pero mientras esperamos tenemos que seguir obedeciendo la Palabra de Dios, miren, cuando, cuando Abraham y Sara, todos los recordamos aquí, eran muy viejos para tener hijos, sin embargo, la escritura nos dice que los dos siguieron creyendo en Dios de que haría el milagro. Abraham creyó y obedeció a Dios. Y lo obedeció aunque no sabía cuándo cumpliría, cumpliría Dios su promesa. Hay muchos que de los patriarcas del antiguo testamento que vieron las cosas de lejos pero sin embargo siguieron creyendo siguieron creyendo el que tiene fe amado hermano lucha lucha por esa fe lucha cuando, cuando miramos la vida de Moisés vemos que primero el versículo 24 y 25 del capítulo es 11 dice por la fe fue que por la fe fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado ¿sabes qué? aunque se pierda lo que el mundo ofrece aunque se pierda quizás el trabajo que tú has soñado pero te cuesta a ti negar tu fe No. ¿Sabes por qué? Porque la fe verdadera hace que los creyentes tengan los valores correctos y tomen las decisiones correctas a la luz de su temor a Dios. Entonces, La, la, la, la escritura nos sigue hablando De los héroes de la fe Pero ve lo que nos dice Y, y ya mismo va a entrar en el 12 Pero este contexto es importante Dice el escritor de Hebreo Dice, ¿cuánto más les tengo que decir Se, necesit, se necesit, necesit, necesitaría tiempo, demasiado tiempo Para contarles acerca de la fe de Gedeón De Barak, de Sansón, de Yestek de David, de Samuel y de todos los profetas Por la fe esas personas conquistaron reinos Gobernaron con justicia Recibieron lo que Dios les había prometido Cerraron bocas de leones Apagaron apagaron llamas Llamas de fuego Y escaparon de morir a filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza Dice la escritura No, Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto sin embargo otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigo otros fueron encadenados en prisiones algunos murieron apedreados otros los cortaron por la mitad en con una sierra y otros los mataron espada algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras desposeídos y oprimidos y maltratados este mundo no era digno de ellos vagaron por desier desiertos y montañas se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra Debido a su fe todas esas personas gozaron de una buena reputación Aunque ninguno recibió lo que Dios le había prometido Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros De modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros ¿Sabe, ¿Sabe algo? Cuando usted lee estos versículos Y usted contrasta con ese mensaje positivo que tienen por ahí para el mundo, para esos hijos de Satanás, estas personas eran, eran, eh, de, eran derrotados, eran personas derrotadas, no estaban en victoria como ellos dicen, eran personas que no tienen fe, por eso es que les pasó todo eso y no saben que el autor de los hebreos los llama y les dice estos son los héroes de la fe porque a pesar de que pasaron todas esas circunstancias la, la, la tradición nos dice que que a, a Isaías lo metieron dentro de un tronco y lo picaron por la mitad al profeta Isaías entonces hermano ¿cómo es posible que estas personas puedan manifestar que si tú no tienes fe es porque no estás en victoria voy a coger un airecito mira entonces el doctor nos dice oye si yo te he dado una nube de testigo yo te he dicho que algunas personas todo les salió bien, confiaron en Dios, Dios les salió bien, pero otras personas confiaron en Dios, pero las cosas no les salieron mal. Pero todos ellos son mártires, son una nube grande de mártires. Por tanto, por tanto, cuando tú puedes mirar en la escritura a todos esos santos, de Dios a estos que mantuvieron la fe entonces él dice mira despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos no dice que caminemos corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante wow Miren, lo, lo cierto es que Hebreos 12 comienza con un, ese texto que es tremendo. Es tremendo, hermano. Teniendo tan gran, tan gran nube de testigos. A todas esas personas que, que son ganadores. Son ganadores todos y cada uno de ellos. Son los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Wow. Entonces, sabe lo que nos dice? Vídate a ti mismo. El versículo 2. Vídate a ti mismo. ¿Cuál es el peso que, que nosotros tenemos, que no nos deja avanzar la carrera cristiana? ¿Cuál es? ¿Sabe qué? Yo siempre pienso que, que Dios no nos pide, Dios no nos pide el 10%, no nos pide el 20%, no nos pide el, 20, el el 40%, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de, de la dedicación, Dios te pide el 100%, el 100%. ¿Cuál es el peso? ¿Qué es lo que hay en tu vida que no te deja avanzar en la vida cristiana? ¿Qué no te deja avanzar? Esto es como una aleta Tú con peso encima nunca vas a llegar a la meta No vas a poder avanzar La Escritura nos dice que tenemos que despojarnos del pecado Del pecado que tan fácilmente nos envuelve A veces, ¿sabe qué? Mira, yo pienso que todo pecado tiene como base fundamental la incredulidad y te voy a decir por qué. Porque yo pienso que Cometer un pecado es no creerle a Dios cuando Dios te dice que eso es malo, que eso no se debe hacer. Así que el despojarnos de ese peso, por eso es que tiene que haber, tiene que haber siempre un diálogo franco, sincero, de parte de los hermanos en la iglesia, sea el que sea, con su pastor, con su líder. sabe por qué? Porque en ese diálogo es donde se pueden aclarar dudas, donde las nubes oscuras que tenías en tu corazón y en tu mente tienen que ser aclaradas porque si no eh, vas a seguir con el peso del pecado con el peso del pecado y y eso no te va a dejar echar hacia adelante en la vida cristiana que siempre vas a estar estancado, siempre vas a estar estancado y es importante que tú sigas avanzando miren, nadie puede dar de lo que no tiene, nadie la gente a veces Queremos predicar el evangelio, el evangelio, pero no sabemos cómo hacerlo. Por eso que yo yo soy de los que piensa de que la persona que se convierte debe, debe tener un tiempo capacitándose. Capacitándose en la vida cristiana cuando digo vida cristiana es todo lo que significa la vida cristiana la oración lectura de la palabra el asistir a la iglesia el aprender sobre todo la escritura eso es empezar a caminar por la vida cristiana cuando la persona ya tiene una base sólida entonces puede ir a predicar en la palabra pero yo no no creo hay, miren hay hay artistas o personas de la farándula que se convierten y usted los ve ya a los dos tres meses predicando en la iglesia eso no es bueno porque cuando usted analiza sus predicaciones las predicaciones dejan mucho que decir ah no que es que la persona trajo x pers x cantidad de personas a la iglesia y eso no, eso no lo exime a él de haberse preparado porque las personas que trajo a la iglesia o entraron a la iglesia emocionalmente o quizá era que tenían miedo a ir al infierno o cualquier cosa de esa pero nunca fueron realmente porque Cristo los llamó ¿por qué? porque la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios pero lamentablemente en muchas de nuestras iglesias no se predica la Palabra de Dios y dicen ah pero es que siempre yo lo veo un texto bíblico, ¿sí? Usan un texto bíblico, ¿sí? Usan un texto bíblico y están una hora hablando, pero nunca tocan el texto bíblico en su contexto. Entonces seguirán siendo analfabetas bíblicos. La escritura nos dice, puesto los ojos en Jesús, esto está describiendo una actividad de fe no es un simple acto es una actitud miren la escritura nos dice que cuando nuestro señor estuvo en la tierra y fue evidente su vida vivió por fe entonces aunque para nosotros es imposible que comprendamos plenamente el misterio de la unión de, de la naturaleza humana y la naturaleza eh, divina en Cristo pero nosotros sabemos que él tuvo que confiar en su Padre Celestial en su diario vivir. Por eso era que Jesús oraba, oraba constantemente. El orar, hermano, es evidencia de que tú vives en la fe. ¿Sabes por qué? Porque tú estás dependiendo totalmente del Señor mira a veces tú nunca te has preguntado qué fue lo que capacitó al Señor para sufrir en aquella cruz Recuerda que nuestro Señor durante su ministerio terrenal No usó sus poderes divinos para suplir sus propias necesidades Satanás lo tentó para que lo hiciera Pero Jesús se rehusó eso Entonces, fue la fe de nuestro Señor lo que le ayudó a sufrir Él puso la mirada de fe en el gozo puesto delante de Él Como dice el Salmo 16, 8 y 10 dice sé que el Señor siempre está conmigo no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento yo me alegro mi cuerpo descansa seguro porque tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba Cristo sabía que saldría vivo de la tumba miren David en ese salmo 16 él habla acerca de la plenitud de gozo una plenitud de gozo que está en la presencia del Padre Jesucristo sabía que él sería exaltado en gloria en el cielo así que la Escritura dice, el gozo puesto delante de Él incluía el cumplimiento de la voluntad del Padre sobre su vida. Por eso su resurrección y su exaltación y su gozo de presentar a los creyentes al Padre en gloria. Puesto que Cristo, amado hermano, es el autor y consumador de la fe. El confiar el confiar en Cristo trae su poder a nuestra vida. Aunque seamos un, un, un atleta que, que, que nos caemos y tratamos de seguir para adelante, aunque, sea, aunque tengamos que quitarnos un bulto lleno de, de, de pecado y pensemos que hemos fracasado pero seguir caminando seguir caminando ¿sabes por qué? porque esto no se trata del que llegue primero se trata del que llegue Cristo es tanto nuestro ejemplo como el que nos capacita nuestro autor y el consumador de la fe cuando vemos a Cristo en, su, en, la, en la palabra de Dios tenemos que rendir, rendirnos ante su Espíritu Santo porque Él aumenta nuestra fe y nos da poder para seguir en la carrera Hebreos 5 12, 5 al 13 nos dice ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija pues el Señor disciplina a los que ama. Y castiga a todo el que recibe como hijo. Soportar esta disciplina divina. Recuerden de que Dios... De que Dios... <coughs> perdón. De, eh, recuerden de que, que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disip, disip, disip, disciplinan, disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre en de, de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos discipl disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos en su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Mire, la palabra clave en esta sección de la Escritura es la palabra disciplina. La palabra disciplina en el griego lo que significa es instrucción de niños, una enseñanza o una corrección. ¿Sabe? Es que se esperaba que, que un niño griego ejercitara, se ejercitara en el gimnasio hasta que llegara a la madurez. Eso era parte de la preparación para su vida como adulto. Entonces, el escritor vio las pruebas de la vida cristiana como disciplina espiritual que ayudaría al creyente a madurar en vez de tratar de escaparnos de las dificultades de la vida debemos ejercitarnos por ellas para poder crecer cuando sufrimos es fácil pensar que Dios no nos ama así que el escritor nos da tres pruebas de que la disciplina proviene del corazón de nuestro Padre Celestial nuestro amoroso Padre Celestial él cita Proverbios 3, 11 al 12 Dice Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor Ni te enojes cuando te corrige Pues el Señor corrige a los que ama Tal como el Padre corrige al Hijo en su deleite eh, los, los lectores de esta carta primera Ellos eh, parece que se habían olvidado de esto Y yo, ¿verdad? Haciéndole un poco al contexto tenemos que acordarnos que estas personas habían pasado una persecución tremenda entonces cuando ellos olvidaron lo que la palabra decía como olvidaron la palabra perdieron el ánimo y estaban listos por darse por vencidos usted ve por qué es importante leer la escritura entonces mire si un, si un padre constantemente castigara a su pequeño hijo sería considerado un monstruo Dios nos trata como hijos adultos porque hemos sido adoptados y se nos ha dado la posición de adultos en, en la familia de Dios eh, 4, 4.1 al 7 por el hecho de que el padre no disciplina se, muestra, se demuestra que estamos madurando y es la manera por la cual podemos madurar aún más Ve, la disciplina es la evidencia del amor del padre Satanás quiere que creamos que las dificultades de la vida son pruebas de que Dios no nos ama pero lo opuesto es lo cierto porque nos ama, nos, disi nos disciplina algunas veces la disciplina de Dios viene en la forma de una reprensión por su palabra o quizá una reprensión por las circunstancia. Otras veces el Señor muestra su amor castigándonos con algún sufrimiento físico. Había una persona que decía, Señor, si me tienes que cortar una paz, córtamela, pero... Déjame entrar, déjame entrar a tu reino. Ve, ¿sabe qué? Que cualquiera que sea la experiencia, podemos estar seguros de que, de, que, de que esa mano que castiga está siempre controlada por un corazón de amor. El Padre no quiere que seamos niños mimados, sino que seamos hijos maduros, a los cuales se le pueden confiar las responsabilidades de la vida. Hoy en día, y una pequeña pausa aquí, muchos padres eh, no le dan su nalgada al niño. Y muchos, muchas, muchos de esos niños se crían voluntarios, voluntarios. Eh, la escritura dice castiga al niño mientras hay tiempo pero no se apresure tu alma para destruirlo lo que quiere decir es que todo tiene que haber un balance tiene que haber un balance pero Dios nos castiga claro que sí. pues gloria a Dios por ese castigo ¿sabes por qué? porque está manifestando su amor en nosotros eh, <risa> es gracioso que escucha a veces predicaciones de que todo es positivo, de que Dios no, no te castiga, eh. entonces la escritura dice otra cosa. Por eso es que leer la escritura y entenderla es desarrollar aún más la fe que tenemos. Miren. Cuando un creyente se desliza de la palabra y se descarrilla el padre lo castiga para hacerlo volver al lugar de sumisión y obediencia. Si Dios no, no, no castiga, si Dios no te castiga, uh, quiere decir que esa persona no ha nacido realmente de nuevo. Miren, si un creyente persiste en resistir la voluntad de Dios Si un creyente persiste en resistir la voluntad de Dios Por amor a él, por amor a la persona Dios puede quitarle la vida En vez de permitir que su hijo arruine más su vida Y, y, y, y deshonre el nombre de, de Dios Tal vez el Padre Celestial le permita morir miren, Dios mató a miles de, de, de, de, de judíos rebeldes en el desierto ¿por qué no nos va a perdonar a nosotros? nosotros no somos mejores que ellos seguramente ahora pues el castigo no será lo más común pero es posible y, y tenemos que mostrar siempre reverencia y temor Dios Bien, Dios nos castiga para, para nuestro provecho a fin, ¿sabes de qué? de que participemos en su santidad los versículos del 11 al 13 nos dicen del 11 al 13 <coughs> ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla al contrario, es dolorosa pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas, tracen camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, <coughs> la cual los trastorne, a, los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Miren, eh, a veces esta, esta parte de la escritura, está mal interpretada por muchísimas personas dicen eh, sin santidad nadie verá a Dios por entonces agarran la santidad como no te pongas no te quites eh, no te recortes eh, damas eh, no se, se pantalones eh, no se eh, maquille no se arregle entonces limitamos esa expresión a decir que ser santo es eso entonces yo siempre digo, ven acá si si hay una persona ya en, en una tribu en África como hay tantos cristianos buenos buenos en África se convierten y son de las personas que de las mujeres que siempre tienen los, los pechos por fuera, ya esa persona va a dejar de ser santa porque, porque su cultura tiene que tener los pechos por fuera. Piensen eso. Así que la cultura, la cultura per se, no tiene nada que ver con la santidad. La santidad es algo que está en el corazón. Ese deseo de agradar al Padre Celestial. Pero agradarlo con nuestra vida. No con lo que nos pongamos, nos quitemos. Con la vida. De, mira, ¿de qué te vale, dama? ¿De qué te vale ponerte falda larga? Ponerte las blusas hasta el cuello. Manga larga y entonces tener pensamientos que no son pensamientos de Dios piensa algo, ¿es eso santidad? o tener un corazón orgulloso y no arrepentirse sabiendo que está mal delante de Dios que, que, que has hablado mal de otras personas que tienes raíces de amargura con otras personas Es que la santidad es un asunto del corazón, pues entonces en ese examen, todos y cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Mire, decir la verdad, como hay personas que malinterpretan cuando se les dice una verdad, ¿verdad? y dicen: Ah, mira lo que me dijo esto, te dio la verdad, te dio la verdad. Lo, lo tomamos como malo. bien La escritura nos dice en Isaías 50... Y, um, 50 no, 35.3. Nos dice, pongan sus pies perezosos en la senda. Estén... Tenemos que estar en sus marcas, listo, fuera. Fortalezcan las manos y afirmen las rodillas. ¿Cómo vamos a fortalecer las manos afirmar las rodillas? Fortaleciendo nuestra fe en Dios. Cada día yendo a su presencia con una actitud de humildad. De reconocer que no lo necesitamos, que necesitamos que cambie nuestras vidas. Reconocer que tenemos un peso que no nos deja alcanzar eh, lo que Dios quiere, tiene para nosotros. Dejarnos arrastrar por el que dirán, dejarnos arrastrar por, por el pecado, dejarnos arrastrar por conveniencia dejarnos arrastrar por los placeres mundanos Dios quiere que nos despojemos de todo peso de todo peso y que despojarnos de todo peso significa ponernos en las manos del Señor reconocerlo por eso yo antes de terminar yo quiero dar y yo quiero que ustedes me acompañen en esta oración. Señor, estamos delante de tu presencia. Estos hermanos, a través de la radio, estamos todos juntos aquí. Porque queremos, Señor, que tú quites todo peso de pecado. Aún los que conocemos y aún los que no conocemos, queremos avanzar en la vida cristiana. Queremos, Señor, ser instrumentos de tu gloria. Pero necesitamos, Señor, aligerar la carga que tenemos. Ayúdanos, Señor. Nos humillamos delante de ti porque reconocemos tu santidad. Reconocemos tu bondad y tu misericordia, pero también reconocemos tu soberanía. Hazme Señor, haz a cada uno de nosotros instrumento de tu gloria y de tu honra. Pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra de los siglos de los siglos amén y amén dios te bendiga <coughs> dios te bendiga saludamos a todos los hermanos que se eh, conectaron en el día de hoy eh, si hay alguien nuevo que nunca se había que me había escrito pues sería bueno reconocerlo amén ah, miren ahí Aquí yo veo personas de diferentes partes del mundo y el mundo está patas arriba. Tenemos que orar por la gente en Los Ángeles. Allá hubo, los hermanos el ter, malo, ter, terribles, la, la nevada, la tormenta de invernar, después los, los, las inundaciones. Pero cuando nosotros miramos, eh, sabemos que y lo que aprendimos hoy es que todas esas pruebas nos deben hacer más fuertes, porque sabe que Dios está castigando severamente a la nación norteamericana y lo está haciendo porque se han alejado de Dios pero nosotros los cristianos tenemos que reconocer eso y de, decirle al Señor Padre mío que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad. Así que. Nada. Nos vemos el próximo martes. A las 7 de la noche. Y cualquier duda. Pregunta que ustedes tengan. El correo electrónico está ahí. Para que ustedes me escriban. Amén. Dios les bendiga. Y Dios les guarde. Y nos estamos viendo el próximo. Oyendo. El próximo. El próximo martes es nuestro anhelo que el pasado estudio bíblico haya sido de bendición a su vida esperamos que nos pueda sintonizar la próxima semana si usted desea comunicarse con el pastor Héctor Orlandi le invitamos a acceder a nuestra página web www.radioefenecerpr.com repitiendo www.radioefenecerpr.com y en el área de programación verá la información al respecto. Gracias por su fiel sintonía y Dios le bendiga grandemente.